El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antiguo Javier, llamó al pueblo francomacorizano a participar de las actividades que realizarán este 16 de agosto con motivo al Día de la Restauración. Le estamos enviando un llamado a todos los francomacorizanos a que se den cita el 16 de agosto, el próximo viernes a las 8 de la mañana que vamos a comenzar los actos en memoria de aquellos grandes héroes de la restauración y como todos los años la gobernación le hace lo preparativo para que ese, esa gesta tan gloriosa siempre sea recordada 8 de la mañana tenemos el izamiento de la bandera, después de ahí nos vamos a la catedral y culminamos con un gran acto en el parque Olegario Tenares, que el nombre de ese, de ese parque aquí en San Francisco de Macorís es en honor a unos de, de, de los euros de la restauración. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.